Oh, Chiquitico, está chico. loco, <risa> imperio. <risa> es una yeah. vaina que te pones a ti, eh. Por los ojos. So yo no tengo que explicarte solamente que si te montaste para la macate. Aquí ni vuelta atrás de para que te aceleraste. Lo que yo suelto por la boca, así que tú te desacaste. Que yo ando duro y no corro con guaremate. Yo parezco pelotero, si es perro, los pilebates. Yo quiero frenarte para que tú te encuentres adelante. Que te guarda con la piedra de Japón para pelarte ¿Tú quiere ver cómo se baja un colal? Yo te voy a mandar el video, fui yo que se lo quité. A mí no me esté fronteando, si ya con su mi lo cuero que se me Quiere saber, quiere meterte en mi sistema. Lo que pasa es que yo no corresponde más. Eramos, prepárate la juca para que 23 no vuela. Y Jerón que chancela, me lo de la escuela. Que estoy picante, no me topa, que te quemo. Mira la blanquita sofocada como el moreno, ah. Ella te dijo que eres tú, que estás bueno. Mentira, es para que al método le deseo, Pero no estoy en eso, yo no, que estoy en mi cuarto. Cada día joseando para hacerme millonario. 150 diarios, ve mi salario y recibo pila. y cuenta de lo que se creen sicario. Tengo un pana que le dicen bambulo que si te pones de fresco te la como el y mulo. No lo guste mucho porque es el hemiciclo de somos diamantes, pero brillamos más locuro.